Vamos a pasar a otra información y es que CDN hizo noticia de la joven virgen hasta el matrimonio. No. Y es verdad que todavía hay. ¿Dice es qué? Usuarios de las redes sociales han criticado al canal de noticias CDN37 por la publicación de una noticia de una joven que asegura llegará a virgen al matrimonio. El canal recibió agrias críticas a los usuarios, ya que consideran que es una noticia que no aporta absolutamente nada a la actualidad ni soluciona los problemas del país. No es la primera vez que los medios de comunicación han recibido críticas por noticias como esta, señores. Miren la dama, todavía hay esperanza si de encontrar a una mujer virgen. ¿Eh? ¿Ella es hombre virgen? Sí. <risa> que me muchacho pero, pero la cuestión con CDR es que ellos colocan esta información como que ok dime di que noticia de ahora eso, esa elección de, de esa persona eso es eso es personal ¿no? eso es personal y se respeta exactamente entonces para qué lo pone eso de noticia lo más chulo es que eso ya fue retirado esa noticia o sea no aparece ni en ni en los Dios archivos mío, del eh, canal. De 21 años, mira. Eh, tiene 21 años, la dama, va a llegar el Virgen al altar. No sé ¿Eh? no sé Ni ponía los ojos. Tú, virgen, no, Villalona, no, Villalona, no, Villalona tiene un kililín, ya tú sabes. Villalona no es que dique. Señores, pero no se puede poner en duda eso, Villalona. No, claro que no, pero como te digo, es una cuestión llegar. personal. El punto es que la que CDN se hace eco de una noticia que de verdad, o sea, que es algo como contradictorio, porque la gente está esperando, si usted entra a un portal, por ejemplo, ese de... Claro. Usted está esperando una noticia, usted no está esperando semejante. Eso ni Santiago Matías lo toma para entrevista. Ni Santiago Matías toma eso para entrevista. No, no, ahí deben tener cuenta CDN en su portal. Porque así la gente se desencanta. Yo me imagino los comentarios que le pusieron abajo. No, mira, le, dije, no. le dijeron de todo a CDN a través de, de Twitter. Vamos a buscar aquí entonces, déjenme, sí, disculpen. Vamos a buscar aquí Santiago Matías, que fue quien también lo puso. Lo, dice, lo subió, hello, buenas. Oh, tenemos Su orden. Hello. Se fue la llamada. Ok, bueno, entonces aquí dicen los usuarios que hay que hacerle una entrevista a los foques, ya le piden entrevista a los foques. Cualquier cosa aquí viral, bueno, una entrevista, El caso se encuentra de todo un poco, dice aquí, bueno, si esto es noticia, estamos muy mal. Eh, dice también otra persona, qué mal está la sociedad, ¿en serio esto es noticia? Bueno, entonces, bueno. Y al final, pues como siempre, las críticas al canal CDN que tuvo la idea de poner esta noticia. Está peligrosa la vuelta. Está peligrosa. Señores, llegamos al final del programa. Eh, todo se va de una vez este, este meneo, como sí. dice la gente. Sígueme en Instagram, arroba netoflow56. Dale a seguir. Ahí verá todo el contenido que estamos subiendo a Instagram. Recuerde que este sábado, el Kililín, lo estrenamos este sábado. Ahí, en YouTube, canal de YouTube, netoflow 56 Tiene que darle, suscríbete. Netoflow 56 El sábado entrenamos el video, el Kililin. Ya ustedes saben, lo que está matando, eso está pegado. Ya no hay teteo, ahora hay kililín. El Kililin. ¿Eh? Ya ustedes saben, señores. Hasta mañana. Gracias a Villalona. Y a los placer por estar aquí activo. Hasta mañana.